Hola mis amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que está sucediendo con HomeCNL. Ya le he dedicado, creo que dos o tres videos a HomeCNL. Eh, no es de las plataformas de inversión o de los... llamémoslo como es. No es de los Ponzi's que más le he dedicado tiempo. Sin embargo, eh, con, le he dedicado dos o tres videos pero, muchachos, hay muchas irregularidades. Eh, este video lo voy a hacer súper rápido. Hay mucha información que les podría compartir. Imágenes, videos, audios. Eh, pero lo que quiero es simplemente dar mi opinión. ¿Qué es lo que pienso yo? Vamos a ver, desde mi punto de vista, mi percepción, eh, desde un principio, era obvio, era claro... De que el señor Jack Wilson los estaba engañando. De hecho, yo fui de los, de los que hizo video hablando sobre HomeCNL. En, no en el momento de ahorita que todo el mundo está esperando su dinero. No en el momento de que están eh, llenando formularios para que les depositen a su wallet. No. Yo hice ese video semanas antes. Cuando todo el mundo tenía... Estaba recibiendo sus pagos al día cuando todo el mundo tenía sus bolsillos llenos de dinero. ¿Qué pasó en ese momento? Bueno, pues muchos, muchas personas escribieron comentarios ofendiéndome. Escribieron comentarios diciéndome que es que yo no podía opinar porque yo no estaba dentro de la plataforma. Que es que yo lo que quería eran visitas. cuando vamos a ver? Eh, HomeCNL es uno de, de los videos que menos visitas me generan. El, que yo hacía esos videos simplemente por envidia. Que yo hacía esos videos que yo no tenía la información correcta. ¿Qué hicieron todas estas personas? Borraron esos comentarios. ¿Qué hicieron todas estas personas? Lo que hacen los cobardes. Tiran la piedra y esconden la mano. Ahora, yo no los culpo. Porque... El nivel de adoctrinamiento que tienen estas personas es bastante alto. Es un nivel donde muchas personas se enfocan en el lado energético, en el lado espiritual. Simplemente son lobos con piel de oveja tratando de engañar y sacarle de su dinero la, la, la mayor cantidad de dinero posible. Ahora, yo lo digo con nombres y apellidos, el señor Javier Madrigal. Para mí, esta persona es un estafador, es un cobarde. ¿Por qué un cobarde? Porque en, en más de una ocasión lo ha invitado a debate en las pocas veces que hizo transmisiones en vivo, en donde dejó los comentarios abiertos probablemente por error y no respondió. ¿Por qué cobarde? Porque borra los videos después de que una plataforma cae. ¿Por qué cobarde? Porque es de las personas que tiran la piedra y esconden la mano. Y lo digo con todas las palabras. El señor Javier Madrigal es un estafador. Y me, una vez me pusieron en los comentarios. Es que usted está arruinando la reputación del señor Javier Madrigal. Yo les digo no. Él se la arruina sola. Esta, esta persona se ha encargado de que la gente vea de lo que realmente está hecho. Entonces, eh, con respecto a Home CNL, yo en mis videos le he tirado fuerte al señor Javier Madrigal y le he dicho las verdades en la cara, y sigo esperando ese debate para que hablemos cara a cara. ¿De qué, de qué van a hablar, Emanuel? De muchas cosas, hay muchas cosas, y hay temas atrasados desde Pietra Verdi. Y esa es una llaga que él tiene que cada vez que mencionan Pietra Verdi es como echarles a la herida. ¿Por qué? Porque él viene de estafar a muchas personas, él viene de plataformas similares. ¿Qué es lo que pasa? Cuando sucedió lo de Pietra Verdi, él hizo lo mismo. Él, él dijo, yo también soy una víctima, vamos a hacer un proceso legal, X y Y. Y yo, y yo pensé que esta persona era, era una persona que realmente había recapacitado. Un mes, dos meses después estaba promocionando otra plataforma, que también cayó. Un mes, dos meses después estaba promocionando otra plataforma que también cayó y así se la ha vivido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí es donde usted se da cuenta que el ingeniero Javier Madrigal realmente lo que le preocupa es el dinero. Lo que le preocupa a Javier Madrigal es llenarse los bolsillos diciendo lo que sea, prometiendo lo que sea, endulzándole los oídos a todas estas personas que lo siguen. Con respecto a Sander. Vamos a ver, desde el primer momento que empecé a investigar eh, Home CNL. yo vi eh, eh, a este señor, la verdad, no sé por qué, no lo, no lo, no lo investigué a fondo, me pareció que era una persona novata en este, en este tipo de, de plataformas, eh, no sé, se, sentí algún tipo de empatía, podría decirlo, tal vez por el hecho de que él lleve mi mismo apellido los dos somos González entonces nunca lo investigué pero ahora que estoy viendo que él está eh, denunciando todo esto eh, me parece excelente, me parece muy bien yo lo que esperaría es que no siga los pasos del ingeniero de que una vez que pase todo el burumbún, se le dice aquí, de, de este tipo de, de, de estafas que pasó, que él no vuelva a promocionar otro tipo de estafas de estas. Que él no vuelva otra vez, porque ahí quedaría en evidencia de lo que él está hecho. De lo mismo del señor Javier Madrigal. Eso es lo que yo esperaría, que realmente lo que él está haciendo sea eh, una labor social, que lo que está haciendo sea en pro de las personas, y no en pro de su bolsillo. ¿Cómo, ¿Cómo me daría cuenta yo de que lo que todo lo que hizo es en pro de su bolsillo? Si en un futuro el señor Sander González vuelve a promocionar un esquema Ponzi. O un esquema piramidal. Entonces, eh, vi por ahí que estuvo haciendo una denuncia en El Salvador. Me parece muy bien. Eh, de hecho, se lo digo directamente tiene todo mi apoyo me parece excelente lo que él está haciendo está quedando en contraste la diferencia de persona de lo que es Sander, de lo que es el, el, el señor Javier Madrigal que a mí me parece que él nunca había entrado a este tipo de plataformas no sé si me estoy equivocando fue engañado se sintió burlado porque vamos a ver el señor Jack Wilson fue experto en mentir. Y yo no sé cómo Javier Madrigal y otras personas lo siguen todavía después de que él se les burló en la cara. Después de que él se mofó de ustedes en la cara. Los utilizó, los engañó y los sigue. Y lo sigue utilizando. Entonces, eh, Smart SmartCNL. En algún momento yo hice un video diciendo que Smart SmartCNL nació muerta. ¿Por qué nació muerta? Porque yo ya he visto el ciclo de vida que tienen todas estas plataformas. Vea, se cifra lo que pasó con Decentra. ¿Qué es lo que pasa? Cuando una plataforma de este tipo cae y crean otra, la segunda estafa no dura lo suficiente, no dura más de un año. ¿Por qué? Porque muchas personas de la estafa anterior eh, hacen quedar mal a la compañía y este tipo de compañías se tratan de tener seguridad. Cuando hay un montón de videos de YouTube eh, donde hay un montón de información denunciando y desenmascarando este tipo de estafas, crean inseguridad. Y la inseguridad es el peor enemigo de este tipo de plataformas. Entonces, eh, básicamente eso es lo que eh, sucede también. Eh, o sea, y, y, y, el, en los videos que yo hice, eh, hablé mucho sobre que desde un principio, desde un principio, Home cnl se veía que era una estafa. ¿Por qué? Porque, en vamos a ver, en Estados Unidos es uno de los lugares donde más regulado está este tipo de estafas. El hecho de que simplemente ellos dijeran que su negocio provenía de bienes raíces en Estados Unidos... Y ver la, el ROI que ellos estaban prometiendo ya era un foco rojísimo. Si usted es una persona que, que no analizó ese tipo de cosas antes de entrar, o usted es una de las personas que no analizó eh, ese tipo de cosas antes de promover esta, eh, esta estafa, pues bien, que espero que le quede de, de experiencia y que no siga promoviendo este tipo de plataformas Es que eran cosas muy evidentes, muy evidentes. Por ahí vi un video del señor Javier Madrigal que él decía, eh, que de hecho todos los videos los tengo grabados porque yo sé que él tiene la costumbre de borrar sus videos después de que los tengo una carpeta especial que dice Ingeniero Javier Madrigal todos los videos que sube yo los tengo ahí documentados porque yo sé que en un futuro me van a servir ya sea para hacer contenido audiovisual o para una futura demanda lo que en, para muchas cosas me no puede funcionar de hecho desde la época de Pietra Verde tengo, para que ustedes lo sepan, tengo el contenido grabado, tengo el contenido donde anteriormente a que él hiciera esa, ese disclaimer de que él dice de que Tienes que invertir solamente dinero que estés dispuesto a perder. Y ya eso es como una varita mágica. Eso es como un hechizo de Harry Potter que tú lo dices. Y ya puedes, después de eso, engañar a cualquier persona. Antes el señor no hacía eso. De hecho, tengo un video donde en una charla de Zoom en Pietra Verde. Él eh, decía que él tenía una bicicleta, que él no tenía dinero para entrar. Él la empeñó. Y que si usted tenía que vender su televisor, su casa, su, lo que usted quisiera, eso después se reponía. Pero lo importante era aprovechar esta oportunidad, que eso era como un tren que pasaba una sola vez en la vida. ve el nivel de manipulación. Claro, ahora después de todo lo que ha pasado, él cambia su discurso, ¿verdad? Eh, ¿Qué fue lo que pasó en esa época en Pietra Verde, que fue una gran estafa aquí en Costa Rica? Exactamente lo mismo que está pasando en Home CNL. Atrasan... Quieren extender los tiempos de pago. Decían que le, que le iban a, capi, a pagar su capital total. Luego que no, que su capital semilla. Luego dijeron de que eh, tenían un año para pagar todo eso. Que iban a pagar en esmeraldas. Escuchen bien, que iban a pagar en esmeraldas a las personas porque ellos tenían muchas esmeraldas. Pietra Verdi era un, un esquema ponzi basado en la minería de esmeraldas. Entonces vean que la historia se repite una y otra vez y lo que yo siempre digo, ya cuando vistes un esquema Ponzi de esto, ya los vistes absolutamente todos, porque todos son exactamente iguales. Y, y ojalá que en El Salvador este tipo de, de estafas paren por, en, Latinoamérica, en Latinoamérica en general, porque la verdad le ha hecho mucho daño a la gente. Sí, hay gente que se llena los bolsillos pero son los que entraron primero y por eso el señor Javier Madrigal alias el Saltamontes vive brincando de una en una apenas aparece un Ponce y él quiere ser de los primeros, ¿por qué? porque a él no le interesa usted, a él le interesa su dinero y él es capaz de decir lo que sea con tal de convencerlo a usted él es capaz de manipularlo a ese punto entonces muchachos eso es todo lo que quería comentar eh, sobre este tema y pues nos vemos hasta la próxima.